Entonces, Camila Merejo, tenemos algo que dijo un comunicador joven de aquí que se está destacando en la televisión dominicana, ¿eh? Claro, este chico, Moisés Salsé, está como presentador en el famosísimo programa Extremo Extremo. Y lo invitaron a la plataforma de Esto No es Radio Show, en donde se desahogó con unas preguntitas que le hicieron Ariel y los demás del panel, donde él dice, el medio te empuja a ser sonidista. El medio de ahora está empujando a tener que controversiar y hacer situaciones para pegarte. Y es que el comunicador Moisés Salcé puntualizó que hoy en día la figura que quiere permanecer entre los medios de comunicación debe generar ruido. En ese sentido, el periodista destacó que para que los medios se hagan eco de una noticia, se debe hacer algo mal. O en sí defecto impactar ante el público. Asimismo, mismo explicó. Que el escándalo mueve la atención hacia las personalidades, resaltando que en ocasiones quien no lo hace pasa sin pena ni gloria. Afirmando que los medios buscan estrategias que vendan su producto, detalló que en ocasiones el cacareo vende más que el talento. Dice y cito, si, no, si tú no haces el escándalo, si no cacareas, aunque tengas talento, serás el gris que no funciona. Además señaló, a varios comunicadores que han permanecido en el tiempo sin montarse en la ola de sonido, citando entre ellos a Jochi Santos, a María Cela Álvarez, a Yanna Tavares, maestra de la televisión dominicana, entre otros. Dijo que en su momento algunos han tenido su sonido, y es cierto, pero lo han manejado por bajo perfil. Ahí están las declaraciones de Moisés Alcey, y es algo que pues, va en la línea de lo que nosotros hablamos. Eh, hace tiempo con Amable, estando aquí, pues, ¿verdad?, eh, dando soporte a nosotros, tanto años como a nosotros aquí en el programa, de que, pues, hay personas, hay, hay medios, dueños de medios, que no le están dando oportunidades a, a nuevos talentos, que sí, que sí tienen capacidad, que son talentos de verdad, que tienen competencias y actitudes, eh, porque quieren poner a personas que lo que, que lo que pueden ser, o sea, para... Quieren poner personas que lo que buscan que es generen comercio, rating, de rating a base de like, a base de comentarios, exacto, a través de las redes sociales. Eh, a eso es lo que está eh, más o menos diciendo ahí eh, Moisés sobre, sobre lo que está pasando en los medios de comunicación. Lo que realmente provocó esta situación de que ya sea necesario la gente hacer sonido o hacer cualquier controversia polémica es que ya acostumbramos al público... A que con este tipo de cosas es que tú te haces viral. Y recuérdense que el público es que hace viral a la persona. Por eso es que todas estas personas en distintas plataformas han llegado lejos y lo buscan porque eso es lo que llama la atención, eso es lo que vende. Si tú me pones a mí a venderte un champú de X marca, olvídate que no lo van a comprar, menos que sean la familias mías, son las que me conocen. Si te ponen a ti, a mí al la insuperable, creo que lo van a hacer. porque Porque están ahora. Tú puedes poner como estaba allá en la tabla, por su trayectoria y que todo el mundo la conoce. Y es porque ya acostumbramos al público a que eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer para, que te, para venderte, para que te vean, para que haya ese seguimiento encima de ti, llamar la atención. Antes, como él decía, se hacía, pero bajo perfil, no se daba a notar, porque antes te ponían en este puesto, porque tú dabas para ese puesto, y uh -huh. estudiaste y te preparaste para estar en ese lugar. Ahora no, ahora va un negro de sin sentido, no saben hablar, ni nada por decir, lo ponen porque tú llamas la atención, tú me generas views, Tú me das dinero y uh -huh. por eso tú estás sentado aquí. Y hay personas que se matan preparándose durante un cierto tiempo, ya sea una carrera, un curso técnico para estar en tu posición y se lo merecen. Y solamente porque ya vimos la época de los views, pues esas personas no lo toman en cuenta. Y lamentablemente ya la sociedad de público está acostumbrado a ver ese tipo de personalidades que si tú pones una persona que ellos nunca han visto, ahora de hay un tema que saben dominarlo, no te lo van a consumir. Así mismo, eh, eh, eh, lamentablemente, ya lo que llama la atención es el morbo, la noticia y este tipo de cosas. Y ya vemos que cualquiera se puede hacer viral tendencia en las redes sociales. O sea, que ya tú no necesitas ni ni, ni, ver, ni ver noticias ni nada de eso. Porque ya hoy en día tú entras a cualquier red de farándula en la en la en la, en las la, la redes sociales y ya tú te enteras de todo lo que está pasando. ¿Tú me entiendes? Y que, Entonces, y que eso es peligroso porque cuando la información no sepa, eh, o sea, tú la consumes. Eh, directamente de una persona que da su opinión cuando debería ser un, un eh, tú consumirla no de, no de un medio de comunicación per se sino de una fuente verdad que esté que te cuenta la, la información pero te lo dice eh, con detalle cuando tú obvias eso y te vas a una persona que lo que hace es que comenta y da su opinión sobre eso entonces eso es peligroso porque está condicionando tu opinión eso lo hablamos en comunicación social eh, muchas veces y, sobre y, y mayor ahora y, en las redes sociales. y mayormente esta, esta página la, la mayoría son anónimas sí. si son anónimas y sí. que tú sabes entonces que ni se sabe quién es que la están manejando Hay muchas páginas que son anónimas sí, sí. no qué si yo qué no que no falsa no porque son son cuentas no, reales son pero, cuentas pero que la, incluso la, la, la, la pero que la manejan personas que no dan no, no dan su perfil no como yo por ejemplo que tengo una página pero yo ya yo ya yo no no dije que, que estoy di que en, el, en el conglomerado de paginitas, pues ya yo estoy aquí no, en ya la televisión. Tuyo ya, Eso, es otro nivel ya, ya, ya es otra cosa, ¿tú mm. me entiendes? Un paginita es una gente que no da que no da su rostro, que es, que es anónimo, que publica como hay muchísimas páginas y entonces que ni se sabe quién está dando la noticia a la página y ya. ¿Tú me entiendes? Exacto. Eso es lo que pasa en las redes sociales, que ya hoy en día cualquier persona se puede hacer viral uh -huh. en, en, en, cual, en cualquier red social, ya es famoso porque mucha gente lo ha visto y lo conoce. Entonces se cualquieriza el ser el Exacto. Común. Y de eso, y de esa gente atento a que son virales y de todo, entonces saltan claro. a los medios de comunicación, no pasan ningún a, eh, medios grandes de comunicación, eh, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de. Bueno, no quiero decir que, lo, que, que, que no lo hacen, pero es que se ve. O sea, es, es la, es la eh, percepción que le dan a la gente de que no no le, lo pasan sin ningún tipo de filtro ni nada. Tú dices, ah, mira, tú estás pegado en las redes, ven. Vamos a ponerte ahí. Háblate lo que tú quieras. No, Dame y eso ya son ejemplos a seguir. Por eso es que tú ves que muchísimos, muchos están en la universidad, en la colegio, dicen de que yo. Pero mira este que ni terminó el colegio, estoy unido a este y eso, mira, lo llaman, lo buscan, y dicen esto, y se pegan, y hasta se olvidan. Sí, se sí. olvidan completamente de eso, de lo primordial porque ya vivimos en, eh, vivimos en una ciudad que todo es dinero fácil, pegarme todo fácil, claro. porque yo matándome, estudiando, trabajando lo que sea para hacer mis cosas bien y tener un trabajo digno, viene otro, sube un video, hace cualquier cosa, se pega y gana todos los cuartos del mundo y yo dije, entonces yo mejor estoy gastando invirtiendo en mi educación para que venga otro y ese puesto que debería ser mío, que estoy preparado solo en aquel ¿Verdad? O sea, por, uh -huh. Y eso está perjudicando mucho a la educación. Ay. Mucho está perjudicando la educación. Te lo puedo decir que he estado con... Chicos sí, de bachiller, que mi mamá trabaja así, que han estado hablando y esto que se ponen a conversar de los TikTokers, de Instagram, dicen, no, yo voy a ser influencia, yo de, de que deje el, de el colegio, de termine yo voy a ser influencia, yo voy a poner esto. Me voy sí, a esto, voy a poner y, y buscan la manera fácil y ah. de ahí empiezan a llamar la atención. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos están viendo, que venden y dirán ellos, entonces yo voy a hacer todo eso y a que pero, se lo ganamos fácil. Y eso es lo que están viniendo, en vez de ayudar, decir, mira, prepárate. Y si ven gente que se fajan, prepara, dice, conchale, si yo me preparo, como él se preparó, llego muy lejos, que eso era un ejemplo a seguir seguítimo, María Álvarez, Jochi Santos, sí, y Ana pero... Tavares, que son personas que se fajaron en el medio artístico, la misma llegó el kiparata también, que pasaron su proceso de prueba, estudiaron, y llegaron a donde están, y miran el auge que tienen, porque se han sabido acoplar a la sociedad de ahora, a la juventud de ahora. Pero los que están en el movimiento lo están haciendo de una manera, subiendo a todo el mundo, dándole fama a quien no se la tienen que dar, lamentablemente. Entonces, es el ejemplo que los que van subiendo lo están viendo. Camila Presidente, Camila Presidente. <risa> ahí está, lo dijimos todo ahí.